que a YouTube yo soy Ripa del micrófono y hoy les traigo un nuevo gameplay de este juego ya tiene sus bastantes años pero bueno por lo visto no es muy muy conocido al menos he visto al menos en español bueno también he buscado verdad pero bueno es un juego que la verdad a mí me ha gustado bastante lo he jugado de varios años y también para todos los que les llama la atención de la robótica y armado de robots todo esto es un buen juego que también a la vez es como un tipo simulador no muy realista pero te da los principios de lo que es esto es un robot de peleas de un robot de un juego de ro robots de pelea y en esta ocasión es el... con una expansión el juego original se llama robot arena versión 2 con la expansión o el parche de tsl2 total conversión que te agrega más partes y te agrega lo que son robots y todas las partes los robots de combate reales que se han estado haciendo en Estados Unidos, al menos hasta donde salió esta versión. Como pueden ver, este es el menú este inicial de la del parche y tenemos aquí en exhibición, que son las batallas de exhibición, 1 a uno, en todo, ¿vale? 2 a 2. Eh, botas de destrucción, algo así. Estilo libre y dominación de la colina, que es como la calavera en Halo aquí están los distintos mapas de cada uno dominación EDMAC, que cada vez que está... es la donde está DCL a ver por aquí está ah este es el área oficial que se ve en Estados Unidos el cual intentaré poner única abajo para que vean una pelea real y comparen el escenario aquí es para poner que sea un jugador como uno de tus robots que tenga un tema por default o fighter o cualquier otro tema con el que yo tengo y la computadora es para poner lo que son bots de este mismo juego multiplayer es para jugar en línea ya sea en una, una conexión local ya se puede usar a través de Hamachi o si es un café internet ya no habría necesidad y combate de internet que por el momento no he encontrado buscaré cómo encontrar para ver si puedo grabar también en línea tendría más interesante <coughs> Bueno, este primer video será como un tipo de video tutorial para todos aquellos que no tienen, este, bueno, que no han jugado este juego, que no tienen un poco de emoción. Así que nos dirigimos a Team HQ. Como pueden ver aquí, al menos en el pack que yo les voy a traer, les va a venir con ya integrado dos equipos que es The Rockies o de Rockies. Que si le damos doble clic, entramos a sus robots, que son estos que son aquí a continuación. Cada equipo tiene para. <coughs> ah, ya no un poco, pero. Tiene para hacer robots. Eh, para poder crear robots, ¿sí? Viene Vienen este, las categorías según los eventos que hayas tomado. Los rankings de todos los equipos que existen. Los eventos a los que puedes entrar. Cómo va tu team. Y regresamos. También trae un team llamado Fire que te lo agrega el patch. Que como pueden ver, según ese team tiene muchos trofeos, o los trofeos, o creo que le faltan unos cuantos Aquí están los robots Uno muy cierra, se uh, parece mucho el mío Bueno, otro cierra, golpe, golpe Este robot está bastante loco Igual, según aquí las competencias Supongo que este de Fire es este, el equipo O oh, bueno, sí, el equipo de combate del Que subió el parche Aquí pueden ver las batallas 20, 20, 5, 5 y muerte. Bien, ahora lo que haremos será aquí, dándole clic a donde no hay nada, le daremos a nuevo tema y te dará varios logotipos para poner este para tu tema. En este caso utilizaremos lo que viene siendo, digamos, ese. Le pondremos zona random. Bien, ah, ahorita que viene de Zona Random. Eso de Zona Random es este, el nuevo nombre del canal, el cual este, al menos será el fijo por ahorita, que es el que más se nos ha ocurrido que en un vídeo este, que explicaré a continuación, ya sea del mismo nombre y algunos problemas que se han surgido y cambio de canal, lo podrán ver. Bien, regresando, una vez creado el nuevo tema y entrado en él, aquí podemos ver todo lo demás, que es el, igual en los demás, aquí tenemos un pequeño premio. Igual por inscripción o algo así, y bueno, nos vamos a la sección de robots. Y aquí donde dice nuevo robot, le damos doble clic. <coughs> Esperamos, y bueno, aquí en el, al menos en el parch te lo ordenará de esta manera, pero es lo mismo. Primero, le damos un nombre al robot, le pondremos uh, ZR13. Bien, después nos iremos a diseño del chasis y a diseñar. Este es como si fuera nuestro plano. Y aquí, como pueden ver, se va poniendo en las esquinas lo que es el cursor para ir colocando distintos puntos y hacer la figura del robot. Lo pueden ir alargando, haciendo más largo todo esto. Pueden borrarlo. Y bueno, aquí pueden ir haciendo un diseño como ustedes quieran. No sé, todo random. Así. Y lo tienen. O si también quieren algo más por decirlo estético, pueden hacer un círculo perfecto, por decirlo así para no tener que estar este, poniendo un putito y Ay, que me quedo ché, que me doy este, más larga una línea que otra y todo eso e igual de la misma forma rectángulos o cuadrados, vamos podemos alargar y a alargar hacia acá pero bueno, la verdad a mí me gusta más lo que es el diseño libre así que intentaremos hacer un robot no tan sencillo, pero sí un poco rápido para dar esta serie de tutorial bien se me ocurre algo que tenga sierras y a la vez tenga una pinza o dos tipos de sierras que será mejor que será mejor hagamos un robot así acá acá aquí aquí aquí y aquí esta es la forma básica de nuestro robot Después de haber terminado lo que es el diseño plano de nuestro robot, nos vamos al número 2, que es la segunda sección, y aquí nos mostrará el robot en tercera dimensión. Eso nos sirve para lo que es la altura del robot, que es la altura máxima y la altura mínima. La altura mínima es bueno porque es más difícil que te volteen ya que es más corto de los lados que de lo ancho, pero yo recomiendo si van a hacer una mínima que sea como por aquí, ya que luego muchos motores que vienen a continuación no entran por el tamaño así que yo aconsejo esta parte bien, una vez aquí también lo que nos puede ayudar es darle como una inclinación al robot como podrán ver en esta zona de aquí. si yo jalo esto hacia atrás bueno, hacia el otro lado se si inclina nuestro robot es como darle un pequeño desnivel el cual se puede hacer así o hacia acá e incluso si mi robot está como esta parte de aquí puedo darle un desnivel al lado contrario regresamos esto aquí y hacemos esto hacia acá Haciendo que el desnivel quede al revés Bien, como tengo que atraparlo aquí lo que haré es esto, esto, esto y esto <coughs> Así se ve medio pro Una vez terminado todo este diseño de aquí le damos en finalizar Y nos vamos al armazón Ahí como pueden ver en la expansión les agrega distintos tipos de grosores por decirlo así Ya que en el otro solo te dice plástico te dice aluminio, titanio y es acero, uno de cada uno. En esta expansión te permite colocarle un grosor. Claro, claramente, dependiendo del grosor y la calidad, tendrá un peso. Que el peso máximo de aquí son 800 800 libras, 800 kilos, algo así. 800 gramos, no, no recuerdo bien en qué escala está. Que es este pequeño yunquecito con el número que ofrece aquí. Como ven, el acero de un milímetro pesa 7. Y por ejemplo, el plástico de 10 milímetros, peso 27, y así va el peso. Pero también, a su o acompañado con el peso, tiene lo que es esta parte de aquí, que es la durabilidad o el grosor. Bueno, no tanto grosor, sino la resistencia del material. Como puede ver, tiene si una resistencia de 1600 con un peso 27. Claro, si yo quiero usar un material de 10 milímetros. Voy a tener una resistencia de 3500, que es una muy buena resistencia, pero ya tendría 65 kilos de un solo golpe, lo cual nos limitaría para la hora de poner los motores y todo eso, ya que cada cosa tiene un peso y no podemos excederlo. Es por la parte en la que les decía que es como un tipo simulador, ya que ah, no puedes ponerle todas las cosas que tú quieras porque te da el límite, más o menos, unos límites estándar Bueno, en este caso mi robot será de cero de 3 milímetros o metal de 3 milímetros así, lo que sea. y le damos en finalizar una vez tenido lo que es el armazón nos vamos a construcción del robot que aquí es donde nos pondrán todas las cosas en la primera sección de power tendremos que pues son las baterías el cerebro de control que es muy necesario tanques de CO2 y esas que son como unas pequeñas expansiones para el robot las cuales la verdad nunca He sabido cómo poder usarlas y espero poder averiguarlo muy pronto. Bueno, lo que yo aconsejo es... <coughs> Como el servo en este caso es pequeño y el otro tampoco no es muy grande, podemos ponerlo al final. Así que lo que yo hago primero es irme a motores y revisar qué motores son los que se puede dar. Así un vistazo rápido. Esos son buenos para llantas pero no son muy rápidos, así que los recomiendo más para lo que son las armas igual alarmas, este es un motor tipo dirección. ¿A qué me refiero con tipo dirección? A la hora de programarlo, esas partes de aquí se inclinan como si fueran la dirección delantera de un carro. Que es un poco bueno, pero la verdad a mí no me gusta mucho, ya que te quita un poco de giro a la hora de estar dando una vuelta. Ya que en vez de que gire así sobre su propio eje, tiene que tomar una vuelta en círculo. Lo cual te puede reducir un poco de velocidad, y si el otro es más rápido, que generalmente la mayoría son más rápidos, te, es más probable que te tomen por la espalda y no por enfrente, así que te harías más daño. Así que no lo recomiendo mucho, pero aquí tiene distintas partes. Igual este lo recomiendo para sierras, este también ya que tiene doble conexión aquí, y como pueden ver aquí hay expansiones o distintos tipos de motores, según con este cajas de engranaje y todo eso. Bien, los que yo recomiendo para lo que son neumáticos o llantas, transmisión, son estos, son los NPC, que son motores rápidos y de, pues, rápidos y resistentes. Estos, como pueden ver, si yo lo pongo en este eje, queda un poco levantado el eje de acá, así que yo prefiero irme a los que son de rápida acción, ya que el eje está en vertical, está en horizontal, perdón, y no en vertical. Bien, para ponerlo, seleccionaremos la herramienta verde que está aquí y como podrán ver, nos pasa a la sección de acá Toda la sección cuadriculada es la sección donde podemos colocar un, un material, por decirlo así, interno ya que también tenemos materiales externos Para poder poner de la forma en la que nosotros queramos como aquí dice Shift, Control y Activación Para el mouse, el botón izquierdo sirve para colocar el botón derecho Sirve para girar la pantalla y el del centro sirve para el zoom. Bien, como pueden ver, le di clic izquierdo y se colocó el objeto. Para poderlo quitar, le dan clic en el objeto, le desaparecerá aquí el nombre y simplemente le dan suprimir. Bien, para poderlo colocar en distintas posiciones, lo que vamos a hacer es con Shift al momento de apretar Shift el motor o el objeto gira sobre su propio eje y para poder cambiarlo de tamaño que diga, no sé, mi, yo quiero que mis dietas sean más altas entonces les pongo ahí que den muy salidas apretando control, cambia la altura claramente sin pasarse de la altura del robot si yo me paso, como pueden ver, me lo pone en rojo diciendo que no puedo colocarlo así que yo lo pondré aquí en la parte de hasta abajo Generalmente lo intento hacer un poco alineado para que en plena competencia el robot no se vaya hacia otro lado. Lo pondremos 3 oh, hacia acá. Bien. Tomamos el izquierdo. Lo giro ahí. Y lo ponemos aquí. Igual 3. Bien. Una vez eso, nos vamos a neumáticos. Y aquí pasan los distintos tipos de neumáticos. Tamaño, potencia que tienen, durabilidad, resistencia, todo eso En este caso yo generalmente uso este tipo de neumáticos Ya que sobresalen, pero no sobresalen demasiado Y ahí está, perfecto Como yo quiero que el robot sea rápido, le pondré otra serie de motores Utilizando estos como de apoyo, no exactamente para la tracción Pero sí para que le den un pequeño apoyo Entonces pesado, resistencia y todo eso Ahora mire lo que son las extensiones. Que sirven para eso, extender ciertos tipos de cosas. Para poder tener una extensión hacia el exterior, siempre necesitaremos esta que es la conexión del centro hacia el exterior. Es la única que nos permite colocar aquí ya que es la que se atornillaría, por decirlo así. Entonces vamos de 0 hasta 90 grados, dependiendo de cómo lo quieran colocar. Bien, nos iremos a motores y yo en este caso... Y le pondremos unas sierras. Como pueden ver, aquí hay sierras, lanzallamas que aparecen en el tanque de CO2, hachas, picos, más picos, martillos y todo tipo de herramientas que se les ocurra. Se es este caso, yo sierras de 80, pero no salen por abajo si se salen. Pero no mucho. Vamos aquí, vamos por acá, otro acá y vamos acá. Ya está, perfecto. Hmm, espero no salga mucho por abajo bien ahora con que tengo un poco de peso le pondré lo que es el cerebro en la parte de aquí hasta arriba ahí, perfecto y le pondré baterías cuáles estas estarán bien le ponemos una otra aquí, también dependiendo de la posición de donde pongan sus objetos, es que tanto los pueden dañar. Como por ejemplo, aquí me pueden dañar muy fácilmente las baterías, pero la verdad, pues no, no, no. es muy difícil que me dañen mucho las baterías. Como pondré varias, es un poco difícil. Ahí está, bueno, con esas baterías es suficiente y ya no me queda mucho peso, así que iremos a la siguiente sección. Estas extensiones, como les decía, son para ponerlas. Que a ver, podemos intentar colocar alguna. Por ejemplo, ponemos esta. Aquí no cabe. Aquí, sí. Cabe Sí, cabe ese lado. Pondré una aquí. Pondré la otra lo que es aquí.